Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta con Black Mesa Vamos a seguir por donde, donde nos dejamos por Ya tenemos el cohete preparado para lanzarlo Lleva un satélite que es importante para nuestra misión Así que... Vamos, lío No hay más que decir Y es la parte que yo creo Ahora viene una cosa muy chunguichanga, chonco. Y es la parte que yo creo pero como esto lo han cambiado, ya que está hecho por fans, para fans. Bueno, está hecho por fans, para fans, pero vale dinero, hombre. Es que me ha contado que... qué juego se compra, vamos. Vale, ya sé por dónde Sabé sí, que se entra por ahí arriba, pero estoy mirándolo por si por si hubiera algo, ¿no? Interesante. Vamos a matarme ya, su mierda Uy, a mí que te coma uh. Vamos, que estoy muy loco Que estoy muy loco Que estoy muy loco No te crees tú, vamos, que soy super Pero si es imposible, colega. Anda y te acuesta, cuidado, el tío que se tipo de. Y sigue vivo, sabéis. Ya me ya te cuesta, hombre. Mamá mía, mamá mía. Pues lo bajó a salir corriendo por ella a muerte. Lo bajó ella por ello. A muerte, a tiro y a reventarlo tú. Vamos, no os logré ni ello. Ni ello. Ni ello. ¡Ni ellos lo creen! ¡No es posible que... que paña de mamones? Yo digo, lo no, mejor es a por ellos A muerte y a reventarlo todo Si no, que imposible Es imposible ¿Pero qué me está contando? su es normal! Dos putas granadas Tiradas y rebotan En una cosa que uno no sabe que existe Vamos, menos más Menos más Menos más que... No sabía nada, pero bueno pues ha sido fácil activarlo Ha sido fácil activarlo porque para venir en el, activo, en el antiguo hotline En el antiguo hotline había que coger y pasar por, un, pasar por una cosa y en la bomba Y activarlo Está muy guapo, eh 4, 3, 2, 1 Mamma mía, se ha quedado de Maker el torso Esto que ataca la las patas abajo, eh Esto que ha la pata abajo Para vale, no se agota, señores Bueno, espérate Me va a caer ya lo más seguro, vamos Es que lo estoy viendo Porque ahora hay que volver, ¿no? Ahora hay que volver. Vale, por ahí. Oh, ya me han puesto traer esto. No puedo manejar. No, no, no, no, no, no hay para. Ah, está ahí. y esto y esto y esto y acá un vuestra vida por eso ven para acá ven hoy estoy en, en modo rageo hoy estoy en modo, modo rageo y hoy, hoy, hoy vaya a saber cómo es killer jugando Encima, encima, me caeré Me ¿eh? sí. es que sigue vivo el bicho, ¿sabes? Mira el bicho, ¿qué puedo hacer para fastidiarlo? Voy a salir ahí, partimos la mitad por culo al tío En fin Esto es igual que el uno Pero le han quitado la parte esa que era A mi parecer una tontería Una pesadez Y se la han quitado y ya está. Y lo subo aquí, para adelante. Y aquí había uno que te decía, así que... No sé qué. Creo que se ha decorado. esta parte en medio a ver, me, la sé, me la sé me la sé en el modo normal y corriente este hardline no lo sé en el hardline normal y corriente había unos bichitos pequeñitos que se iban royendo. aquí no se Ya me ha quedado claro que no puedo escapar Hay que decir que las armas de Light Son la pollas, eh Son... Vamos, eh... Acuáticas, resisten el agua La puedes usar perfectamente bajo el agua No se daña hay que buscar eh, eso que flota. llegaré está pensado para que no llegue vamos eh, está pensado para que no llegue ah pues no, no, no vale no, no, no puedo usarla bajo el agua venga, eh, me callo la boca Ahora sí, pero eso no quería decir que no voy a mirar por aquí también. Vale, aquí ya miré antes. Vale. Aquí hay algo. Nada. Vale. Sí, estaba pensado para darte falsa esperanza de una unidad de por aquí. Y ya lo sabemos todo el mundo. Y ya yo ya su rollo. Ya están. Están buscando el capuchino. El que, el que van a darme. Vaya a comer todo, todo gordo. Esto mola. Esto tampoco salía en el otro. Eh, comando eh, capturado, comando infectado. Yo sí si te he dado, tío. Y dispua. ¿Dónde? Estamos con los troleos, ya estamos con los troleos. Ha gente herido, pues le he reventado la puta cabeza, como que ha gente herido. Ese hombre ya no piensa más. Ese hombre ya no puede pensar. No tiene cabeza. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo que ha gente herido, tío? Pronto llegaremos a la zona de, a la zona del Ictiosaurio. Pronto llegaremos a la, la zona del Ictiosaurio. Ya para ahí. Esa no va de ahí. Era cuá lo igual tiene gracia porque en el la 2 sale el ictiosaurio, pero no sale tal cual. Y sí, no, no, no, no. Ah, vale, que hay corriente. Que hay corriente. Vale, vale, vale, vale. Que hay corriente. Pasa. Bueno, va a ser Ahí ya me están dando para la ballesta Es que es verdad, me la daban para el litiosaurio Para la ballesta Pero mi amiga la ballesta, mi alma a favor Me encanta la ballesta Bueno, vamos a ver Eso es, la idea que no he pillado nada, no hay nada, no puedo darle a nada. No se abre esa puerta tampoco. Entonces, esto es simplemente ha sido para pillarme los del lo a ver, ver para pillarme. Viene más que munición, ¿verdad? Sí, más que munición. Ah, no, y esto, y esto, esto, esto, esto. ¡Cuño, puta! Cabrón, es una puta trampa más. Si, si ellos ponen. Hay que leer las indicaciones. No. Se dice que es natural, no la ves. Capullo, cenutrio. No leo, voy a loco, voy a. Bueno, pues sí Ahí va ¡Mamma mía! Ahí está la balleta A ver, querido dinosaurio, A ver, supuestamente la balleta Es que en el, en el juego está mal, porque en el juego dice, con esto puede calmarlo. Y te una balleta de dardo tranquilizante. Y luego lo que lanza son como barras de metal. Parece, vamos, ya me loco, pero eso un poco de barra tranquilizante. ¿Qué es eso? They claim it was hauled from the Challenger Deep But I'm positive that Beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago There is a tranquilizer gun in the shark cage But I'm not sure it would work on this particular species You are more than welcome to try your hand esto es lo que aquí pasa Y en el highlight dice lo mismo es un arma tranquilizante Que polla no, no lanza dardo, Aquí sí se ve que son Dardos tranquilizantes Pero ahí no Bueno, hemos guardado Y obviamente Vamos a ir a por eso Igualmente, tarde o temprano. Vamos a ver cómo estamos de puntería ahora. Esto ahora es muy gracioso. Porque ahí Bueno, ¿y cómo salgo? si sí, va a, a ver cómo, cómo sale, capullo así sale dame cabrón Uh que muerde mucho Yo ya digo que la valleta no le hace una mierda Eso te lo digo yo La valleta no le hace una mierda Y quítame esto Porque me van a catorbar. La valleta no le hace una mierda Me han dado diana día nomás que poca munición Pues ya va Bueno, el caso es que sí se ve Como estuvieran si andando tranquilizante ahí Pero no creo que se vaya a dar te digo que esto Se mata a tiro limpio No me visto que le pega uno Y no se no lo mata. Esto es a tiro limpio ¿Y cómo se mata? Ahora voy a ver ahora mismo Pa, pa, pa. Eh, tú, Calamá Me quedo gracioso, eh Caramba, que Se puede matar, eh Era, era prácticamente imposible con esto. Está muerto. Pues está muerto. Pues ya está. Pues, le digo, en el 1 le daba, le, le daba 50.000 valletazos y el mamón no moría. Ya que con la. De hecho, de hecho, esto era mucho más hondo en el uno. Te daba más, más que otro fobia. Bueno, este tiene otro nombre. Eso, de miedo a lo, a, la, a, la, a las profundidades. Aquí digamos que lo han simplificado. ¿Para que era un bicho que parecía Hulk? Es que te digo, le disparaba, le daba. Da igual, tenía que coger bomba y tirarle granadas. Si no, imposible. El tío era Hulk. Esto, ah, esto por si no te lo hace Esto es por si No, te es por si Otra no coge la bolleta, por lo menos que te la pilla leche. Vale. Está bien, la verdad el dinosaurio yo pensaba que iba a ser macabrón, pero... ¡Mamma mía, no! Yo el ciolito y no, no tropezar con esto, va bien. Toma, eh, rompeme la caja, anda. Está en ahora peleando con la caja. Ah, genio, pa'. Aquí hay otro bicho. Es obvio que se cae más de uno. Pero bueno, ahora que tengo la ballesta Y sé que se mata fácilmente Cosa que el uno no pasaba A ver, es que yo sé que hay otro <risas> Pringao. Vito el ejemán. Vale. Valleta contra eso, nada. Vale, bombea, bombea. Y ya salen ahí, bichito. No se pasaba en el anterior. ¿Y qué hay? Ah, vale, por aquí. Vale. Esta es la parte de si hubiera entrado por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, vamos a guardar porque esto es ahora interesante. ¡Claro! ¡Madre! Después de esto venía algo medio que... Venía algo chachi Después de esta parte venía algo chachi Tengo un no recuerdo yo Hay que saltar, ¿eh? Hay que saber saltar en el momento Mi que es una, mi que es dos y mi beca es cuatro. Si ¿Sí que es normal, normal. ¡No, no, ¡No, no hago esto todos ¿Y qué? ¡Puta madre! Ya sé con lo que tropiezo. Soy un patoso. Oigo ruido. Estoy solo en casa y yo, yo oigo ruido. como ¡Ah! Pero espérate, que no sé si esto me lo he hecho antes. ¡Vamos, que se me voy a rodilla! Ah, ¡La mierda, gola! Iba y, y a ser gorda y le hecho gola Coño Coño Me no, la es mierda ya, hombre Pues sí, aquí llegamos a la parte eh, Vamos a grabar un poquito más, sí, vamos Porque aquí viene una parte de muchachi Una parte muchachos, más lore. Gordon Freeman, it is you, isn't it? Sí, sí, sí, soy yo. The sí. science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so has the military. Esa suta de tuya es llena de dispositivos de tráfico. Aún, es mejor que irse a en este lugar. Está frío en así que tendrás que acelerar. Podría acelerar tu suta de poder en un momento de momento. Si estás enfriado en alcanzar el complejo Lambda, entonces quieres seguir a las áreas más grandes donde el sistema de seguridad está lleno de holes. Ha funcionado para mí, hasta ahora. Vale, ahora hay que correr. Eh, aquí va el enemigo, el chico no pararse. Vale, el truco es no pararse. ¿No parece lo que tontería? Lo he otro lado, vamos, un ecopetazo dentro del tubo del sistema de esto. Y te queda sordo. Va. Como esto está todo tan cambiado, tan distinto. uno pues no lo sabe. Ah, vale. Ya. Aquí ya sé lo que hay. Yo creo que no me va a venir mejor. Vamos, vamos que nos vamos. ¿Eh? Vale, aquí es la parte que. A ver, creo que sí. Vamos a mirarlo. Vamos a esto. No digo nada. Es Aquí se valía pardísima Así que Vamos lío Aquí da igual cómo acabe A ver, si da igual la munición que gaste Da igual De aquí digo de igual como cabe y lo que importa es reventarlo y pasar Eso como como espía capturan well, uh, captura. Nice yeah. right, siendo arrastrado por el suelo. ¿Cómo pesa! tarde! we guy? the hell for? We got him. En el otro decían qué cuerpo. En el uno decían, pero qué cuerpo. Aquí no, aquí está eso. Bravo, que, que se ha eso. Claro, porque ese sobreentiende. En el cuerpo de otro, qué? Claro, no han. No Hubiera molado más que, que dijeran qué cuerpo. No hace sé por tema de copyright, aunque bueno, si no, no. Bueno, a ver si me hago tú bien, eh. Muy bien, me queda atrapado. vamos. Vamos, vamos a la primera. A la primera, pero encima no va estúpido del mundo que no, ha sido, que no es que digamos que me ha pillado la, la puerta cerrada Ah, aquí han cambiado eso Vale, vale, me callo Han cambiado eso Vale, venga, me callo Me callo Aquí en el otro En el otro había que, había que esperar a que se rompiera O no, no me acuerdo ya. abajo no estaba la de esa El, la barra vaya mierda de prensa se han quedado trozos tío Chicos, vamos a dejar aquí Por ahí, vale, ha ya, ya estamos en el ecuador del juego, más o menos Vale Y ya está Nos en el siguiente vídeo de Black Mesa, recuerda un fuerte like Comentar lo que os guste del vídeo y, y seguirme